Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, si quieres pasar un rato menos divertido, no lo dudes más, aquí te puedes quedar, bienvenidos a Tale of Arise, o Arise, demo versión, vale, así ha salido también nuevo, la demo, de Bandai Nanko, así que vamos a ver, vamos a echarle un vistacillo, aquí el contrato, El idioma está en inglés y japonés ahora mismo, así que... Momento, por lo menos mira los datos estos del contrato no los pone en español, eso sí. El juego viene medio inglés, medio en japonés, No de Bandai, pero bueno. Venga, a ver los datos. Es una versión incompleta del juego, el contenido puede variar. En la versión comercial definitiva. Los datos de guardado no se pueden transferir a la versión final. No se prestará asistencia si se observa una ejecución imprevista o inusual. ¿Vale? Simplemente para probarlo, a ver qué tal está. Ok. Pues ya la, ya la tengo en inglés, ¿vale? No hay más. En inglés a poner la, la que más os guste. En este caso le voy a poner en inglés. ¿Vale? La licencia no sé qué será. Vamos a iniciar demo. A ver qué tal. Vamos a verlo. Dificultad normal estándar recomendada Para jugadores que disfruten de la historia Los combates por igual con palabras equilibrada Vale es Tiempo de espera entre acciones Ajusta el tiempo de espera Entre cada acción A realizar un combo Bueno Tan largo Y corto Imagino que largo Vamos a darlo así Acción sí Orientación del mapa fijo Suele hacer de los subtítulos o sin subtítulos bueno, dejaremos con subtítulos, aunque sea en inglés velocidad de cámara velocidad de rotación de la cámara en combate de la dejo así, velocidad de cámara en el campo cámara de combate ajuste el nivel de corrección de la cámara para atacar al enemigo objetivo, bueno, lo dejamos así y este corregir al moverse pues, No sé yo Pero bueno este Cámara de combate restablecer. Sí volumen de la música Vamos a ver si no nos salta el copyright Esperamos que no Volumen de los efectos De las voces de Acuerdo de uso de datos Aceptar De brillos, botones Salida de audio Vale yo creo que ya está todo. Guardar y empezar, venga. Mega, seleccionar el personaje que queramos controlar durante la demo del juego. Una vez terminada, para ver un avance en vídeo de dicho personaje. Vale, puedes cambiar de personaje durante la partida. Sin embargo, el vídeo posterior se basará en el personaje que primero elijas en esta pantalla. De acuerdo. Vamos al fin. Es para chingo una gran variedad de artes para lidiar. Cuerpo a cuerpo con cualquier rival Vale, parece que es un acción RPG, ¿eh? Sion, una pistolera que además usa artes astrales Para hacer apoyo a sus aliados Ojo con esta, ¿eh? Con la pistolera <ríe> Tingwell, una maga que usa sobre todo artes astrales Lleva su tiempo conjurarla pero tiene mucho alcance O con eso también, ¿eh? Lo del alcance... No viene bien Yo siempre me con las chinas, Pero bueno, últimamente voy a tener hechicero experto en artes marciales Que aplasta a los rivales con su fuerza y su ráfaga de golpe Ahí estamos expuestos a que nos pegue Este va, parece que va a arte marciales El lado Tipo Lee, Vale Esta Kisara Defiende la primera línea con su martillo y un escudo gigantesco Que bloquea los ataques, vale Esta es la, la melee Ok, pues esta es la que recibe todos los golpes Que bloquea los ataques, mejor dicho Aunque algunos se llevará, seguro Vale, este es para ir en primera línea de batalla este jalín Un luchador todo el terreno Que elimina a los rivales A cualquier distancia Con su bastón Y sus artes Este me iba muy bien También el White Knight Chronicle. Dos ¿no? Me cogí también Un Uno con la vara esta Con el bastón Ok Me ha gustado la pistolera Esta eh. Así te lo digo Casi siempre cojo La espada china Desde luego pero así nos llevamos palos. Venga, voy a elegir a la acción. A ver qué tal. Venga. A ver lo que tarda esta demo en completarse. Adelante ha, ha durado muy poco: 15 minutos y tal. Vamos a ver esta. A ver si dura por lo menos media hora. Venga, vamos a ver. Esta por lo menos tiene mejores gráficos. Ok. Tierra de verde perenne. El de Menancia. Bueno, en principio también estaba un poquillo traducido al español, eh. Ahí. Supongo que el juego final estará traducido. No sé si doblado, me extraña que lo doblen, pero bueno. revisa la colina del. Sobrestante. Vale, vamos a ver, printamos alrededor. Saltado con el círculo. No para establecer cámara, sí. Vamos oh, con bueno, esto. ¿Mm? El alfen dice, así que los zecles han invadido incluso lugares tranquilos como este. ¡Qué rabia! ¿Y qué esperaba? ¿Domada o no? Allí donde haya renano aparecerán los cegles. Lo sorprendente sería que no hubiese cegles por esta zona. Lo sé, es que me he desconcertado un poco, nada más. Mira, los cegles los distribuyen en función del entorno al que mejor se adapta. Llegamos a un lugar nuevo. No hay forma de saber de lo que son capaces de hacer de antemano. Piensa bien cómo va a usar la espada llameante. Vale. De acuerdo, lo tendré en cuenta. Pues venga, en marcha. Ok, nivel 23. Jabalí por 3. Vamos a ver. Nos disparamos. ¿Es bueno, esto... Golpes potenciados. Usa ataques normales para recargar el indicador. Cuando esté lleno, pulsa la crucera para lanzar un ataque cooperativo que aplasta a los rivales. Salvo jefes. Vale, los golpes y el daño Punto de curación se Consumen al curar Artes curativas y de apoyo Vale, los puntos de curación Y luego los puntos de vida de aliados. de allí la arte Puso el triángulo cuadrado X Para activar el arte sin nada cada botón y cada de arte se consume al usar arte En la izquierda tenemos el ataque potenciado Para activar el movimiento especial del personaje Con efecto único Vale Sí. A ver cómo dispara Pues R1 para en un ataque normal En principio solo es posible encadenar Tres ataques normales Pero conforme aprenda nuevas habilidades Este límite aumentará Luego atacar en el aire Tras un salto Aquí la arte, ¿vale? Hay que subir el indicador de arte Se restablece establece con el tiempo Pero lo hará más despacio al atacar Ojo con eso Si atacamos, más despacio Se supone que sería al revés Pero bueno Usa LL, y el R2 para esquivar el ataque de un rival. hace el momento preciso antes de que impacte el ataque enemigo realizará una evasión perfecta y evitará sufrir daño. Ok. Toma. Oh, el... Toma, crítico ahí. Toma. Ay, me da... Ahí me ha dado caña, ¿eh? Nada no más que le he esquivado Toma, granada Viene Tirando, hay un crítico, cuidado ¡Uh, uh, uh! ¡Inni Celesta, toma ahí! ¡Uy, que nada! creo que tengo a ver si muerto ya, ¿eh? Vale De las patitas, bueno, ¿eh? Parece que es bastante difícil controlar esta de... Vamos a ver Creo que ya le he cuido el tranquillo a esto, dice El espadachi No complicado en principio, pero bueno No se te suba la cabeza Un exceso de confianza puede traer problemas No las treguas bueno, nunca, ¿eh? la batalla nunca se puede bajar la guardia ¡Vamos! Ventaja de sion. Si mantiene el botón para lanzar una bomba y una munición especial tras soltarlo que resuelve una explosión más potente. Esta es situada a la derecha del IA recargarse con R1. Al llegar a cero o pues pulsando L2 y R1. Hemos lanzado un par de ellas, eh. Esa. Creo. Lora really Menancia, trozo de plata por dos. Las hemos pasado canuta. Sí, la sion tiene poquita vida, eh. Tecnología renana, dice. R1 hey, Shielan, ¿Dónde sale tu arma? ¿Cómo dónde sale? ¿Qué quieres decir? ¿Estamos peleando como si preciera de la nada? Tecnología transferencial Cuando no la necesito, sumerjo en el vacío Y cuando me hace falta la invoco ¿Me sigues? Con eso, ¿eh? Con la tecnología esta Suena alucinante ¿Ah? es sí, un poco lo que hace el protagonista del Final Fantasy XV: saca ahí la espada de la nada. Un vacío ahí. Claro, según quien la utilice, pues puede servir para el bien o para el mal. Tenemos okay. que. Aquí, ahí un poquito. Vale, ese es el mapa Explorar Menancia Ey, tomate, y tenemos que ir ahí abajo Ok Vale Cocina Resumen, en campamento y posada puedes preparar platos que te darán efectos temporales al comerlos Desbloquearás más conforme encuentres recetas Consigue ingredientes en puntos de recolección y bazares Solo puede haber un efecto activo Platos favoritos los efectos y la duración de un plato Variarán en función de quien lo prepare Se recomienda cambiar de cocinero según los objetivos Y el estado general del equipo Sí, sí, también como el sin impa ¿eh? Vale Bueno, cogemos aquí los tomatillos Tres tomatillos Vale, vamos manejando también la cámara La voy manejando yo ¿Se ha quedado el otro ahí abajo? ¿O ¿Por qué se queda ahí el otro? No sé Esto hay una cosa azul ¡Venga! ¡Oh, con esto! Con los garudas, ¿esto? A ver, aquí, ¿qué hay? Recuperarnos la vida o algo gel de manzana Le 400 pg a un aliado ¿No lo podemos llevar? Dice la otra Vale, voy a ver el inventario A ver qué tal Porque no... No es la que me han dado De primera, ¿eh? Vale Bueno, ¿cuántas cositas tenemos? Tenemos aquí plata o oh, bueno, bueno, pollo asado de los no está... Por sí solo no tiene mucha gracia ¿Esto qué pasa? ¿Me lo como? ¿O son recetas que hemos aprendido? Esto es para curar mil pg de todas las aliadas Un aliado caído en combate Esto creo que tenemos que eso Ir haciendo nosotros Plata Plato solamente tenemos este también, parece, ¿eh? helado. En fin. Algunos que sí podemos usar, el gel de manzana. Es que acabamos de coger. Ese no lo dio antes, ¿vale? Me gustaría comerme un pollo casado o algo. No sé. En principio el gel de manzana. Bueno. La Tenemos que ver a ver quién cura por ahí. Madre mía la que me han dado. Venga. 2000. Ok, esto no... También tiene el 60%, jar de piña. Vale. Hola Benjamín, bienvenido otra vez. Muy bien, muchas gracias por pasarte por el directito, tío. Estás deseando que juegue contigo al Fortnite, ¿no? <risa> Pero no lo dice. Muy bien, muy bien por tu parte. Este es todo el aliado. Este se tenemos tres. Bueno. Es consumible, ¿eh? Son los que podemos utilizar, ¿eh? Me daría un gel de piña o este gel de naranja, a ver, ¿eh? No, no, no puedo utilizarlo aquí. Usar me dice que no. Así que me acueste. Bueno, materiales. Vale, la arma. Parte culpa, guantelete de hierro, hasta de pulque, hasta el área, escudo imperial y rosa noble. Menos que está la nuestra, la de rosa noble. Tu decisión no es la mía, si quieres jugar Fortnite. <ríe> sí, me estoy me estoy desintoxicando un poco. <risa> Digamos. No, es que han salido estas demos y las estoy probando, ¿vale? Ok, si no estaría con el Deigo ¿no? Bueno, ya me he tomado ahí el ese. A ver las artes A ver si podemos curar o algo Formación del grupo Sale uno O R1 durante el combate Para cambiar de personaje Vale, vale Control de batalla Cambiar los controles de batalla No sé cuál sería mejor Sería automático y tal Para que lo busque Combatientes Cambiar líder y todo Bueno Miembro de, de batalla automático, Está bien Ok Equipo, la estrategia Guía de campo bueno. Ah, recuperación, a ver Ya lo hemos recuperado, macho En el triángulo Ok, hemos aprendido a recuperarlo a todos En vez de gol, es gal Tenemos 10.000 de gal <ríe> Ya no es gol Ahora es gal Le podría haber puesto gol Ok. Cerramos aquí. No sé si me he curado, ¿eh? Yo creo que no. No me he curado. Ahí los PG, vale, vale. Ahí, ahí. Sí, sí, ahora sí nos hemos curado. No habíamos aprendido, ahora sí. Había que utilizarlo. Vamos a ver los garudas, estos, los de estos. Hay que matarlos. Venga, entramos al en combate. Hey, Do you always have to say an incantation before you can... la maguita, Yeah. They don't really add any extra power or anything, but reciting them is what allows the astral energy to come together and flow me through su me. Ligasu ataca y su historia su It takes time to complete. But there will. Let's use such a What happens if someone interrupts you while you're in the middle of chanting? Then I have to start over from the beginning. As soon as my concentration breaks any astral energy I've accumulated So once you start reciting that's our cue to make sure that no enemies can get near enough to that would be appreciated although I do have one fun trick up Once I finish yeah. chanting a full incantation, I can hold on to a single astral art without okay. casting it right away so once the astral energies in place you can choose to set it off whenever you want that's amazing yeah it's amazing we have the hang of it just yet but i'm sure it'll come in handy sooner or later vale in here you Toma ese Toma ahí vamos bueno, están vamos no sé. vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos Buena, golpe, golpe potenciado No, vean la palabra, golpe Puso la cruceta para actuar de inmediato Son más frecuentes ante enemigos con pocos y Cadena de combo elevada eh, pues venga Combo ahí Toma, con mil Con eso, ¿eh? auxilio Hemos a... Ahí, al Ringo, hemos curado al Ringo Bien, bien Genial, todo a bordo del tren de la victoria ha dado otro trozo de plata Así que fabuloso Venga, vamos a traer mineral, a ver Mineral de poder 1 Mineral que infunde poder al apretarse Debe refinarse para poder usarse de forma segura Va a ser una exposición constante, aumenta la agresividad Ópalo Mineral de color blanco lechoso con un leve brillo verdoso. Se considera un regalo de la tierra que alberga el poder del viento. El orfebre puede fabricar accesorios empleando el metal extraído del yacimiento minero. Cuando refuerce un accesorio y activa nuevas habilidades podrá transferirla a un accesorio distinto. Vale, eso me imagino que será más para adelante. Habrá que encontrarlo, ese hombre. Vale. Bueno, está bien Pilla Aquí, por ahí Ahora vale, un puentecillo Vamos ah, por aquí, este puentecillo Ahí se me ha quedado algo O algo, veo allí Otra luz, porque sale la luz ese, esa Ahí ya hemos estado Ah, que ha salido otro Vale Ok No sabía Bueno principio está chulo el mundo Vamos por aquí, por el puentecillo Vía de traslida Exquisita extensión de tierra Que domina el oeste de Menancia Vigilancia cuidadosa, cerca Tenemos tiempo Bueno Tenemos dos puntitos rosa. Vamos a este Que nos cuenta Daniano eh, vosotros dos No sé si no haber visto por aquí ¿Soy forasteros. ¿Y qué si lo somos? ¿A ti qué te importa? Uh, la Sion no se anda con chiquita, ¿eh? Nada, nada en absoluto Pero diría que no tenéis muy claro dónde vais right. Ya, es la primera vez que venimos Imagino que querréis llegar a Bissing La gran capital de El Menancia El de Menancia hmm. Pero sabes que, como podéis observar La zona está repleta de azules Y parece que están más furiosos de lo normal si no queréis problemas, no os alejéis de la vía Es más seguro que intentar atajar por la espesura Aunque viene esa espada que lleva Quizás sea de los que se crecen ante el peligro En ese caso no te detendré Pero estáis advertidos anyway, think... ¿Qué crees que deberíamos hacer? Tampoco es que tengamos otro sitio aquí Es mejor que da vuelta al Tuntún por aquí Pues no se hable más Próxima parada, Bissing Buen viaje, amigo Me quedé un rato más por aquí Por si acaso algún otro viajero como nosotros se pierde por la zona Mira, el buen hombre Come on guys, We've got lots Come on, to guys. Do. Mucho que hacer Por ahí he visto también animalitos pues, no, Esto está plagado, eh Yo por unos gómez De esto me la juego Atención, una setilla Por aquí Y hay minerales, eh juego ahí. Eso da miedo, eh Vamos a seguir <ríe> Esto tiene mala pinta, eh <ríe> Ha dicho que no salgamos del camino, así que... Hay que hacer caso a los aldeanos. Vale. Vamos so si a luchar. La... O oh, que hay un cofre ahí was... o algo. Oh, ese casi me pilla, ¿eh? Bien, nuestro primer cofre. Anillo protector, genial. Yo que reduce el daño sufrido por ataques físicos Funciona mejor en batalla donde ambos bandos Pelean de cerca con armas o con los puños Vale, really tiene un diseño muy peculiar really like it, Debe de gustarte mucho, Alfen A ver si se lo podemos poner al Alfen A ver, equipar Al Alfen Aquí, accesorio Anillo protector, genial Ahí ya vas, compi Muy bien Vale Aquí la tenemos Piazo de rifle que lleva, ¿eh? Franco tirador, ojo con esta, ¿eh? Rifle de los de antes encontrado en una ruina renana Su belleza no empaña una no robustez que le permite funcionar en tonos exigentes Poca broma Vale, 155 de ataque parece Dime, Benjamín. a mí. Esta es la espada, parte culpa Su negra purga los pegados cuando derrota a los culpables Ojo, ¿eh? Este parece bueno también el alfen Ahí para los combos está la maguita Vale Este no lo hemos probado todavía El guantelete de hierro este Y escudo imperial Eso de escudo que lleva esta, eh Este el bastón ¿Qué arma me gusta más? Normalmente las espadas. Siempre Siempre me elijo el espadachín. Este, este es el que más me gusta. Son los más guapos. Las mejores armaduras, las mejores armas. La espada, sin duda, lugar a duda. Pero en este caso hemos elegido a esta, ¿vale? Tiene ahí un rifle. Que puede venir bien para atacar a los enemigos desde lejos. ¿Vale? Esto no lo vamos a tocar de momento. Así que. Venga No me coge el monstruo ¿Las mariposas se cogen? No, no Vale, un pedazo de andrejo ahí que no vea, eh Patata Vale, tenemos patata y No hay nada ya Ojo, ahí hay otro aldeano Este que nos cuenta Ah, no, no, no deja pasar Las ha un en enormes, en las planadas de tal. Nunca he visto nada igual Incluso está dando la guerra a los guardias, yo que me daría la vuelta, chicos. Vale, por ahí no se puede. A buscar otro camino. Hola. Me gusta el jueguito. Eh, Un juego en el gol, en ese, eh. ¿Qué va, que va. Déjate, déjate. Los balcones estos, pues bueno. Como para yo Ah, a What pero me estás hablando del Fortnite, ¿no? El francotirador, ¿te gusta, no? Son bombas convencionales, son especiales, tienen energía astral. Hmm. Okay. And why do you shoot the bombs after you ¿Qué dispara la bomba? después de soltarla? Forma parte de mi estrategia. El efecto puede cambiar si le disparo, pero ya un elemento astral diferente. O la para los es más complicado predecir el efecto que tendrán o cuándo detonarán. La estrategia... Un segundo, salta bomba martíferas y el otro emplea artes curativas. No es una técnica completamente opuesta. I'll be able to heal you using my arts. Mira, sí sí. Hmm. Podemos curarito todo con la bamba curativa. Okay. Megano. Tasa floral, ¿qué es eso de la tasa floral? La lenteja. They sometimes ellos. we come across enemies who fight like you and try to dodge our attacks at the last second. Atacan en el último segundo. These guys, I can get some hits in when they move into attack, but otherwise they slip past damn near everything else I throw at them hay muchos juegos de ese tipo de francotirador, pero sí es muy buena, muy buena para atacar de lejos yo reside en Resident Evil lo utilizo mucho también el rifle francotirador es muy bueno y bastante potente ah... Lo bueno, que quiere es que puede hacer plantas para inmovilizar al enemigo, o al menos eso creo. Vamos, enemigo hábiles esquivando que se encargue Dohalim de ello para que los atrape. Dohalim este. Ok. Venga, vamos a ver los halcones. Toma. Hambre del dragón, hemos aprendido, eh. Vamos a cambiar, eh, la bicicleta. Pónete eh. Toma. Te reviento. Toma. Ataque poderoso. Golpe, golpe. Millo fulgurante otra vez. Vale, como tenemos ahí de pollo. ¿Qué hacen ahí el ataque? Juntos. No, pero me ha quedado uno, ¿no? ¿Qué pasa? Este porque no ha muerto. Un <ríe> altoncillo este. Venga, hombre. Állate. Lo tiramos un poquito. Dispara esta, eh. Toma. Me no, ha atacado ahí. Y me he curado! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Nice! No en el escudo ni en la armadura, vale Hemos pillado plata ahí, ¿eh? ¡Ojo! Hay cositas por aquí, a ver si podemos atraparla Sin que nos ataquen, eso Romina Piedras avisales. Mena de poder, imagino que será buena Eso no voy a atacarle No es muy mala pinta <risa> Vale, caminito por aquí. Está el incrustado. Vale, Vamos por el camino. Ok, le echamos no, no, no, para con la jabalí. Vamos a la jabalí. ¡Ay, que viene! ¡Que viene el jabalí! ¡Ojo! Vamos <risa> bueno, por arriba ahí viene Jabali. hasta Sacra curre a vale lo tengo reventado ya ahí me había salido del golpe ahí me ha dado lo reviento Toma ahí Un puro otra vez. <ríe> bueno, bueno, menuda rafaga le hemos dado ahí. Vale. Hemos acabado con ello, ¿eh? ¿Hay más tomate por aquí? Mira, vamos a echarle balón. ¿Puedo curar algo? Bueno, vamos, lío. Simio, sí, Simio. Sí, vamos a eh. ver. Oh, ¿Está de lanza? Toma. Prendido aprendido llamada, homogénea. homogénica. Mole. nosotros luchamos mejor Cuidao, Cuidado, Toma. Se lo ha tragado, ¿eh? ¡Uf, ahí! con el fuego, ¿eh? lo hemos reventado Ahora, ahora Listo ¡Hola, Karim! ¿Cuánto tiempo? ¡Bienvenido! Te merece un trago para celebrarlo Vale, pues vamos a acabar con ello, ¿eh? Vale, aquí te parece que tenemos el pulecito ya y algo, mira, otro cofre Me gusta a mí investigar esto Unas patatillas, nos llevamos ahí para cocinar Para luego <ríe> Venga, y abrimos Guillo inocente Se cree que este arma La usaba la Valkyria de reina en el pasado Pese a haber librado muchos combates el cañón Se mantiene en perfecto estado Vale, a ver si va a ser para nosotros Entrado equipo de calidad Personalmente no de mi gusto Hablan entre ellos Venga, vamos a ver equipo No, no, aquí no Mentillo. Aquí, equipo Tenemos que curarnos, ¿eh? A ver Ahí, nos curamos Ahora el equipo Aquí, vamos a ver Lirio inocente, claro, hombre, nos todo ahí todos los, casi Todas las estadísticas El ataque, el ataque elemental y penetración Vale Pues ya te digo Sí, sí, a 178 Qué guapa, tío ¿Qué es esto, Benjamín? ¿Qué pedazo de rifle francotirador? ¡Mamá! Ataque. Ah, vale, que eso es para ordenarlo. Por tipo o por ataque. Vale, vale, el más potente es este. Pues venga, lo equipamos. Genial. No tenemos más anillos. Ni más de esto, pero bueno. Pues genial, ¿eh? Hostia, un ver personaje. Cambiar pose. Ay, qué gracioso. Primer de pose. Mira. Ok. Ah, vale, se puede alejar y acercar. Vale. Un vestidito así de princesa y tal. Ahí, ahí. A mí, un güero. Ahí andando. Y ahí corriendo Vale pues Me ha gustado esto, eh Me está gustando el huequito, estos huevos de rol Tiene muy buena pinta, chavales El que pueda, si le gusta estos huevos Yo lo veo bastante Bastante bueno Al principio Me está gustando Quizá los combates un poco liosos, pero bueno Acostumbrado a otro tipo de juego Va un poquito más tranquilote Aquí que pillamos con el de uva Gordo Uy, uh, de ahí arriba, ¿eh? Un gigante Me habría embarcado esta zona, es tanto un desafío Pero puedes conseguir objetos es raros y un montón de, de puntos de, de habilidad si los vences habría ayuda? Un gigante, ahí está uh, pues, No me interesa, ¿eh? Muy bien, vale, esto no lo hemos mirado, pero bueno. Ahí eh, para aprender a jugar. Venga, vamos a poner. él pero con verlo está claro que es fortísimo. Vamos a ver, chavales. Sí, seguramente no haría picadillo. Pues vamos a intentarlo. Aquí, por la retaguardia. Cargador implacable por uno, nivel 26. Venga, con este, ¿eh? un jabalí, verugoso. Wow. Esta ataque es Para llevar la delantera en el combate Bueno, bueno, que llama Bueno, bueno oh. Madre mía Me ha liquidado Me ha Liquidado Ahora, uso potenciado Un enemigo de gran tamaño presenta núcleo Apripele con las naranjas Para romper, para infligir suficiente daño Para derribarlo, en algunos casos Podrán dirigir tu ataque hacia estos puntos débiles Vale Puede poner más que me han recuperado que okay, ir pegándole ahí a Pero un poquito Como me pegue otro leñazo Hay que curar, hay que curar Que están todos ahí Me cura esto, tío Odio. Me mata otra vez me mata al lado Hey. Te pega una viaje impresionante, ¿eh? colega. Sí, bastante difícil el bote. este, viene no me viene, me ha pillado, pero. Me puedo curar algo. Le puedo dar los puntos débiles a eso. Esto no te lo he destruido, bien, bien, bien, bien, Uy, estamos aquí. Ojo, ojo. Bueno, de arriba. Uy, estoy enfrente. Vámonos, vámonos. Esta tiene que ser de lejos. Esta sacra y ha caído uno. ¡Eh! viene! Guau, qué leñazos pega! ¡Ya hemos caído! ¡Ojo! Si nos curan otra vez, que no. ¡Cúrame, cúrame, amiga! ¡Escuchenme, a mi esto? a no me voy a cambiarla, no! Sé por qué no. No nos curan, eh. Cuidado que morimos. Cura a amiga. Muy fuerte, eh. Muy fuerte. Ojo. Como muera el alfen. Venga. Todo tuyo. Quisara, ojo blisco guau wow, chaval quita un montón pero no me puedo curar tío a ver objeto tenemos ahí para curarnos de uva vuelve también a ver esta esta reanima a un aliado a ver, hombre la que cuántas tenemos vale la hemos de la próxima Ahora no me deja, ¿eh? Bueno. Me da la the poción the vital. The vale. Estamos ahí un poco caídos en, en combate. Ahora. Intentar uh, darme a mí. Vale. Claro sea, que me ha matado al Alfen también otra vez. Uf. Toma ese. Ojo, como venga este, en línea a mí Toma ese, crítico Toma ese Ese Pesa No mata otra vez al Alfin. Alcinete impulso de tornado Toma, la tenemos aquí Wow, ¡Qué pedazo de combate, tío! Y ¡Por el aire, tío! Vale, hemos querido el de la lancita ahora, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No sé qué le ha pasado Lo que viene? ¡Ah, wow, qué me da, tío! Me ha matado ya, ¿o okay. qué? Pero todavía siento que caemos, ¿eh? Que caemos todos los aliados muertos ¡Uf! Sí, combate más difícil Sabes que mi hermano es muy malo en Minecraft Y en Fortnite es bueno <ríe> Depende a de lo que juegues y... En cuanto lo juegues ¿eh? Recuperarse de una derrota en grupo Al perder un combate normal, gastarás PC para recuperarte allí mismo y que puedes volver a esa zona... Sin PC nos recuperará los puntos de vida, por lo que es mejor retirarse y acumular PC. Vale. Tiramos entonces. Recuperamos PC. juego la que nos ha dado, eh. Ojo. Nos ha reventado. Madre mía. y ahí vaquito ya. Aquí parece que ya no hay. A ver. Tuna hacia Menancia. Vale. Además no me ha dejado varias cosas por ahí, por el mapilla. Pero bien, ¿eh? Vale. A los caballitos. ¡Hola, caballito! Bien. A ver la bolita si nos da leche o algo. Está brillando, ¿eh? Vale, leche por dos. Genial. elito no nos da nada. A ver aquí en la aldeita esta. Gallina. Un huevito o algo. Sí. Un barrilete. Pollo. Pues no está mal. No me deja entrar. Aquí hay algo. La parte trasera ahí, ojo ahí, ¿eh? A ver, que nada también el Personaje Muy bien, entonces Cofre oculto aquí Muro rocoso Vale, es, es el escudo Para esta Una imperial Por el muro rocoso, claro que sí Bueno, bueno, pedazo de este está muy guapo el blanco, desde luego Pero es muy rocoso con él, ¿eh? Mucha caña Pues venga Equipado A ver, ¿esto graba o algo? ¿La demo o no? No creo, ¿no? No Bueno, pero tenía punto de grabación, creo Automático Y si os fijáis Hay otro cofre y otra historia Deben estar por otra parte del mapa Y por pues lo que veo Nos deja nadar por aquí Decir, bucear. Ah, sí, que se, ¿se nos resfría. Está resfriando tomate esta fine. hierba. Me entré Thanks. antes. Qué bien, gracias. <ríe> vale. De vida no hemos recuperado. Lo que nos faltarían son peces de eso. Ok. Bueno, esto sí es una demo en condiciones. Lo que hemos jugado antes. Salmón por tres. deja ver mucho más del juego pero parece tiene bastante contenido de cocina y tal ¿eh? no algo por aquí o no, algo y ya lo hemos cogido venga a ver aquello que brilla y la cascada Necesito salmón eh bueno, me meto por aquí, por la cascada, eh. Encontré este aquí otro. Me... Otro cofre, no eh. La <risa> <columna risa> latio. Bastón robusto. Inspirado en la de las casas. De diseñar diseño pero este enemigos sin doblarse ni romperse. Vale, pues tenemos otro arma. A nuestro amigo aquí, es de. Del bastón. Muy bien. Venga, va mejorando. Así que genial. Vamos a ver si volvemos por aquí o qué hacemos. Así si exploramos un poquillo el mapa. Vale, por lo menos no se ahoga, sabe nadar. Vale, estaba ahí la zona, ¿eh? Genial. Muy bien. Bueno, vamos para allá, para la ciudad, a ver. Se lo está haciendo de noche ya, ¿eh? Con las tonterías. ¡Ojo con esto! ¡Ojo! El cerdito este con la oreja de conejo. Uy, que nos come. Ay, ay, ay, que me meto por dentro. Pedazo de cerdo ahí, ¿eh? Están durmiendo. La cerdita madre. Madre mía. Venga, a ver si estos duermen o algo. ¿Qué pasa aquí? A menos parece que tiene el día y la noche. ¿Tú quién eres? Me llamo Drashin, trabajo para el gobierno de la ciudad. Nos dijeron que viniéramos a Bicin, supongo que hemos llegado, ¿no? Sí, exacto, está en el lugar correcto. Me gustaría dar la bienvenida, pero puertas de la ciudad están cerradas. Ahora mismo nadie puede entrar. Resulta que es peligroso, Zucle anda mm. suelto. Un círculo, no tiene nada especial, hemos visto un montón por el camino. Maybe. Me temo que este no es un normal, es un ejemplar bastante grande, sin, su, sin sus antiguas limitaciones. Mm. Y lo peor es que llega noticia alarmante de que anda suelto un cigle aún mayor, aunque eso ahora da igual. Me temo que hasta, lo, hasta que lo atrapemos y por seguridad de toda la ciudad permanecerá cerrada. ¿Y si tú tampoco puedes entrar? Lamentablemente no, por un error que cometí, a mí también me han dejado fuera. Mm. Voy a ir a un rancho cercano Podéis acompañarme si queréis Hombre, estaría bien Vas a esconderte en un rancho, lo siento Pero nosotros tenemos cosas que hacer, no podemos Esta más señorita qué oye Sion, ¿por qué no acabamos con esos azúcar nosotros? Todo el colmo, sabía que iba a salir con otra de tus ideas Cuanto antes desaparezcan, antes entraremos en bici Mejor que esperar de brazos cruzados en un rancho ¿No te parece? Está bien, tú mandas se embucha. ¿Dónde están los dichosos azules? La las de Tetal, Un momento ¿No estaréis pensando en ir solos, no? Pues mira, sí Cuando ya hemos acabado con ellos Espero un alojamiento decente para los dos ¿Entendido? Claro, esta es princesa Esta no quiere ir cualquier camastro Vamos a ver Está bonito El mundo este Venga, lo voy a decir A ver si descansamos un poquito Ahí en el rancho Ok, Okay. Venga, tenemos que derrotar al ZUGLE ese, pues Una elevación en la esquina superior derecha de la pantalla de muestra información Vale Ahí con el mapilla Ahí no podemos, está claro Leche Leche y leche Y aquí pollo Aquí patata Y yo diría que los dos, los dos cofres están cogidos, eh Vale Este no No sé lo que es ese punto blanco Pero bueno No me lo dice No podemos acceder al mapa colindante Dice Panada de Tietal Ahí es ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos directamente? No, no me deja, no No, hay que ir allí y ya está No me deja viajar Vale, es para de, de simplemente al mapa. Colindante, como dice. Vale, pues muy bien. Estalla de los iconos, yacimiento minero, campamento. Tenemos un campamento por el camino, no sé. Ahí... Yo creo que hemos estado ahí en el campamento, pero no hemos hecho nada. Bueno, vamos para allá a ver qué tal. Parece que tenemos que volver. ¿Y el otro no viene o qué? Decía que es que iba a ir a un rancho. Llegar a las planadas de Tetal, cruzar el puente de piedra de la vía de la liga y tomar el sendero en dirección norte, ¿vale? Ya lo hemos visto. Pero tener cuidado, por favor. Genial. Vamos a ver estos que hablan. ¿Molesta o qué? No, realmente. Es la que hablas, es being kind a of creepy. So I was wondering if Juju. estúpido. What? No. That's not what's happening during my incantations. I'm just focused. So I match my tone to fit the mood of whatever I'm trying to invoke. Invoke? Uh, how do I put it? Basically, the elemental astral energy behind each art, I guess. Está explicando todo, ¿vale? De vez en cuando hablan, tiene aquí Un diálogo así tipo manga, tipo anime uh, No, exactly. no le vamos cogiendo cariño a los personajes Está bien, so la verdad que el juego me, me gusta Los combates un poquito ahí Alocados a, a los like, Monster supongo Pero bueno Wait, you don't really think that, do you? El Final Fantasy 15 también o sea, tiene... Des... Un el... El combo así muy rápido. Espada de trueno, ojo con eso, la espada de trueno. Casi me fría I con eso. Algún plasta. Hola Manuel, bienvenido. Muchas gracias por pasarte. Vale, el arte de diálogo es que le da ahí, hablan entre ellos. Vale, podemos coger más leche. La cerdita se ha salido esta. De allí arriba parece que es más vaquita y tal. Pero bueno. Supongo que cogeremos un poquito más de leche. Por aquí. Por aquí. Ya está. Vale. Hay que volver. No sé si me deja algún cofre. No. Los cofres los hemos cogido. Aquel el que nos ha matado. A ver. Qué chungo el CGLS. Espero que no sea ese el que haya que matar. A ver si podemos recuperar ahora puntillos o algo. Esos PC. Me ayuda. La verdad que me está gustando bastante. Un poco así como el Henshin Impa, pero con otro aire. mira mira lo que hace. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Seis personajes tiene en principio No sé si saldrá alguno más A lo largo del juego Me refiero a que sean jugables, claro Para reservarlo en la actores, pero creo que todavía no ha salido, ¿eh? No ha salido la demo. Casi siempre es porque no ha salido el juego aún. No le he visto aún la fecha de salida. La estamos probando aquí en primicia. No sé si esto lo suben ahí los streamers. Creo que no. No suelen subir muchos juegos de estos streamers. Hacenado, no lo Nosotros ya mismo Cenaremos Okay. Estrategia no la hemos mirado con moderación, vale, no la hemos mirado Me gusta hasta cuatro. En el combate abre el menú Y puse el triángulo para alternarla figuración detallada Esto como tú en cada situación La acción principal tendrá la prioridad Uso de objetos Solo es posible usar objetos con el personaje que controla Vale, para ello abre el menú Y elige un objeto Tu personaje nunca usará objetos automáticamente Sin permiso Salvo aquellos que sirven para recuperar el conocimiento Sí, pues antes no me recuperado el conocimiento, eh Pero bueno Está bien, saberlo Vamos a luchar con moderación Recupera, pajar Y si hay pocos, PC Esto es para prevenir la curación Luchar agresivamente, esto me gusta también Venga, vamos a poner este. Ay, hay más rollo ahí. Vale, podemos poner que queramos, vale, vale. Creo que lo vamos a cambiar y le vamos a poner a muerte con contra jefe. Vale. Agresivamente. gastar PC solo curar no hacer nada sin objetos podemos también que reserve no sé. no usarte que cueste en PC cuando estos estén al 50% menos salvo para animar aliados no gasto PC en combate salvo para animar aliados cercanos venga ese mismo yo creo hay uno que es solo curar. Pero bueno. Luego para, para cambiar táctica, o sea. Cambiar detalle. Ojo oh, ahí, ¿eh? Vale. Se puede cambiar bastante la estrategia. Venga, vamos con un poquito de aquí, el de Uva deste. De Llamo a Velocinio. No se ponen a hablar. No se ponen a hablar. Has that skill of yours got a name? And what skill would this be, Pretell? You know, when you're talking to people around town, the way they suddenly become putty in your hands. Moldeable y obediente. I do. It's called friendly intimidation. With a spoken in a deep booming voice and presto, you'll eh? have people wrapped around your finger in no time. I would never stoop to such scandalous tricks. Any feelings of intimidation are solely in the eye of the beholder. So there is an act to it. How do you learn it? Can anyone do it? Now you've got me curious. Is there special training to master it? Hmm, let's see. An obsession with must. Se le castizo ayuda, y así como de modo que nadie too. te entienda. Bonus points if you speak in a way no one can understand. a bone to pick with me. It'd be quicker to just come out and say it. What? They look up to you. That's all. I'm just helping them along. Hey, what's got into Alvin and Alal, all of a sudden? I can barely understand a word they're saying. And what's with the weird poses? <coughs> <coughs> Is it something they ate? I hope you're willing to take the blame for this one I wasn't expecting them to take me so seriously I'll go and have a word with them Venga Vamos a la Hi, Hoodo Hay que cambiar de objetivo ve que no cambia? De objetivo siempre veía el mismo, no sé No le he dado ese Si lo quiebro ahí Que viene Que viene viene viene Yeah. Toma ahí. No necesitando nada. Toma quiebro. Un rayo más, no. ¿Qué? Este. No oh, me quedo sin. Nuestro lanza sacra. Movimiento flamígero. ¡Guau! ¡Wow! Qué bueno, es ¿eh? 30 golpes el combo, ¿eh? Ojo ahí hemos mejorado bastante. <risa> vale. Subido de nivel y todo. Así suben de nivel. Vale. Y hemos curado ahí un poquito. Bueno, está bien. Siempre. Supongo... Vamos más tomatillo Ok. Vega. Vamos a ver. Este no nos hemos enfrentado a él. Debería de curarme primero. Venga, hace poquito ahí. Ok, genial. Somos la lo de curarse antes del combate. Venga, vamos allá Y allí Ahí tenemos el, el... este El campamento ¡Ah, vale! Está aquí aquí no... aquí no hemos estado Vale, vale con uh, este? Hemos pillado pimienta Hacen pimientos, pero bueno Venga, vamos a hablar con este esos momentos que la victoria está casi al alcance de la mano Los dependientes debemos ayudarlos a llegar a ella El dependiente será el buonero este ¿Qué quiere hacer? Comprar, vender objetos, crear accesorios. Vamos a ver si podemos. Los febre, ojo. Crear accesorios. Vamos a usar el mineral que hemos cogido. Venga, si podemos hacer algo. Con habilidades. Venga, crear accesorios. Este reduce el daño recibido de ataque de los elementos viento y tierra. Aumenta un 15% los PG máximos. Ese me gusta. Aumenta el ataque, también me gusta. Reduce el daño al ataque físico un 20% O sea, lo teníamos Vamos a intentar hacer este, ¿no? Pide 1500, tenemos 10.000 Venga, vamos a aumentar la vida Vamos a ver Atención a la maldición Y daño de luz 15, ojo con eso, ¿eh? Y este también puede estar muy bien Venga, no va a dar igual, no hacemos este mismo Creamos Solo he creado on Onice negro, bien, bien Me hago uno de estos, un emblema guerrero ¡Ojo ahí! Ya tenemos una mena Bastante más potente eh, De cuatro estrellitas, ¿eh? Claro, claro Puede estar bien este con penetración más 40 Luego nivel 2, nivel 3 más agresividad Y nivel 4 daño máximo Más Punto de vida, un 15% más Uah, Esto está fenómeno Venga, vamos a hacernos la, la el Es una demo, pero lo hacemos <risa> Venga, este ya lo teníamos Y vamos a hacer este, ¿no? Supongo que este, bueno Propiedad requerido ¿Ya tenemos cuatro? No, no puede ser Es al revés, ¿no? Bueno, vamos a ver Vamos a, a intentar Equipar Y sí que sí A ver está El Emblema guerrero Lónice negro Este ya lo teníamos Equipado en el otro Este no sube la vida Estaría muy bien Y esto sube el ataque Principio Daño de fuego más 15 Me gusta este La verdad Lónice negro puede estar bien No lo sé Pero bueno Este tiene el, el anillo protector Vale pero se lo voy a cambiar por el emblema guerrero Que lo hemos hecho ahí, todo potente Vale Luego por ejemplo al bastón No, al lado Al lado le podemos poner El anillo protector Ok quedaría uno, dos Y tres Tres accesorios Damos uno de magia Otro de defensa Este no sé qué darle del basto. Vamos a ver si podemos hacer alguno más. Aunque se ve que también nos los dan por ahí. Diferentes. Diferentes tesoras Este no lo teníamos. Puede estar bien hacerlo, me imagino. A la maga, puede ser. Venga, hacemos este para maguita los palos. Ok. Ya necesitaríamos otro de defensa Puede ser este para la del escudo O me hago dos de emblema guerrero Sí, me voy a hacer dos de emblema guerrero El Máximo más 200, puede estar bien Daño a tierra, daño de agua, hundimiento Daño de fuego, agua, daño de oscuridad Estación más 40 Venga, me hago este Ok Lanzamos otro emblema Este va a ser Creo que este Vale, que nos sube la vida también Voy a estar bien Venga Ahora equipamos Venga, vamos a ver Esta es la maguita, le vamos a poner el ópalo Ok ¡Hola, payete. ¡Bienvenido! Ahí Anillo protector, se lo voy a quitar este Vamos a ponerle el emblema guerrero Vale Ahí está El anillo protector Ahí Para que no le quiten vida Año físico menos 20. Y a este. Le ponemos ahí de ataque, ¿no? Bueno, ahí. Al fin está usando esto. No. Este. Este, este. Vale. No sé si me sobra alguno. Pero bueno, no, no. Están todos equipados. Genial. Muy bien. Pues ya, ya tenemos ahí los accesorios Vamos a ver la tienda, esto de vender y comprar Vale, nos quedan 3.200 de, de oro Aquí todo lo que podamos comprar Y en propiedad, de este no tenemos ninguno Vale De panacea tampoco tenemos ninguno trigo podemos comprar, vale vale, 30, este podemos comprar alguno no sé voy a pillar 4 de trigo son 70 comprado, vale, lechuga tampoco tenemos otro poquito de lechuguita <ríe> limón, ay qué rico limón compro 5 limones pues de esto voy a cenar, ves a mí Vale Más tengo hambre ya, eh Al final me quedo sin dinero Tres cerditos Miga de menos los botones me vale muy caro, eh Paso Yo voy a vender Voy a vender todos los artículos de consumo Trozo de plata, me imagino que sí, que esto sí Vendido Ojo oh, que hemos recuperado 12.000, ¿eh? De oro Pues muy bien Genial Muchas gracias, compi so ¿Casta mm, de más? ¿Campamento? era descansar? Sí Normalmente ya es que ya después de esta hora ya no... no suelo grabar Si estás atento mañana cuando grabes. Lo que pasa es que para ti es muy, muy temprano No te levantes Podemos <ríe> recordar algo, venga, vamos a recordar A ver, este no es nada Senador explosivo, el lado de Ringwell, el lado de floral, florales, memoria de Ringwell, el arte de diálogo Ah, esas son las escenas que hemos tenido Cinemática no tenemos ninguna. Bueno. Vamos a descansar. Cocinar antes de descansar. Sí. Mira. A ver, pollito asado. Este tiene efecto de cocina más 15. Vale. Tenemos que ver quién lo cocina y tal, ¿eh? Ok. Cuando termine, ¿eh? Cuando termine, probamos. Mañana es viernes. Por la tarde tengo beta abierta del, del Diablo 2 Resurrected Lo probaremos también A las 7 Y por la mañana echaremos un poquito de Fortnite, supongo Vale, este me pide pollo y pimienta Este patata Este lechihuevo Y este pimienta y salmón Pues venga, vamos a empezar por aquí Venga, vamos a ver El este plato favorito tiene que ser el... El Alfen, ahí con el alfe nos da ahí mejora de ataque así que venga perfecto venga ahí tenemos nuestro pollito está completada genial me vengo a la casa a la 11 ok ¿Qué este humo nos están atacando? ¿Qué rayos has hecho? qué mucho humo el pollo. ¿Qué tipo de gas. están atacando ¿Qué, qué pasa ahí? ¿Qué tipo de Estamos haciendo. Está casando Alfen, dice esta, qué, qué es graciosa. Y este, serán cabritos. No voy a dejar esto? que salgan con la suya. Senslow. <risa> qué bueno. Oh? Está bien ver lo... los comentarios estos. A ah, ver, bueno, Alfen, cocinando un pollito ahí. Sí, le han quemado los pendimentos. Bueno, la carne me está quedando bien. Yo tengo que darle la vuelta ahí. Vuela. Vamos a ver, el Alfen. Si no, la lía. En la cocina. ¡Jajajaja! Oh, ¡Anación, qué oportuna! Acabo de asar un pollo. Llámame esto para comerlo juntos. Call everybody usado so we can eat together. I used a ton of spices, so it's got a good punch to it está so mucho picante. Hasn't anyone told him that it is actually possible to have too much of a good thing? If taste he truly wants, far me to contradict. Para exigente. Eso es para nuestro amigo mexicano ahí lo picante. Un saludo ahí para todo México. Venga, el vale. uh, <ríe> sí, vale, le he aquí Vemos el equipo Vale, tenemos mejora de ataque y efecto de cocina Ya hemos descansado Podríamos hacer otro de este, ¿no? ¿Otro plato? Vamos a ver <ríe> Un heladito para el postre o algo Aquí a ver, quiero cocinar No, no, quiero cocinar, cocinar Cocinar, sí, sí Tata al vapor. El heladito. Y un maniar. Qué rico el pescado rebozado en harina. Con patatita. Y con una gota de limón. El heladito da menos. 20% menos efecto, pero 50% más de duración. Pero bueno, nos podemos hacer ahí un heladito. Venga. El ringwell. Ahora baja el temario ese otra persona A ver Estoy probando, ¿vale? Ese me, me bajaba no ahí el temario si Pero bueno Venga Ya nos vamos ahí Ok Campamentillo Parece que se han reparecido a ver, podemos comernos algo, un plato ya o no. A ver, son los nuevos. Pero no veo lo, la cocina. Tampoco poco desordenado esto. Nos ordena. Consumible. Materiales. Armas. Eh, podríamos haber vendido los, los que no utilizábamos estos, pero bueno. Me ha olvidado. Ahí, pollo asado, pero no... Ordenar, Mira este sí, si no deja ordenar Por tipo Por nombre Bueno, no puedo utilizarlo Vale, se ve que lo cocina y luego nos da el... El efecto ahí Bien este ya lo cogimos Patatilla barrica ahí Este nos dijo que no podíamos pasar Tenemos que coger más materiales Y eso supongo A subir de nivel o algo Como que, Creo que no lo ha visto ¿eh? El de uva Los cangrejos estos tienen, quieren pelear, ¿eh? Tienen peleado estos a que son débiles Estoy tirando Vitela Se encuentra bien Vale, he curado Así con los ringweb Fenomenal. ya voy aprendiendo a curar Mejor y todo Vale, no me ha hecho falta ni atacarle con el golpe Ni al... Si es que era uno, vale Nos ha dado plata para vender, ok, ok Luego la vendemos Bueno, supongo que me voy a enfrentar a este también Venga Concha eléctrica por dos Vale, las conchitas Venga, vamos a verlo Toma Es el círculo que sale, ahí. Lo bueno, estoy reventando ahí. Oh, qué viene? ¿Qué viene, que viene, que viene. Vamos a un rayo magno, tsunami y de todo. ¡Guau, guau, guau! Lo estamos reventando, hecho, vale. ¡Golpe, golpe! Vamos a echar 28 golpes, eh. Nudo con bazo que hemos hecho. Venga, genial. ¿Hay algo por aquí que lutear Sí. A ver, esta plantita Gel de piña perdón dos. Qué rico. Gel de piña. Venga. Está bien investigar. Los tomatitos. Vale, y ahí tenemos la salida. Aquí el que nos habló la otra vez. Eh, y los jabalíes, ya hemos hablado con ellos O sea, ya hemos luchado contra ellos Vale, y aquí parece que hay algo Ternera Pues guay Ternerita que me llevo Estos que están aquí muy tranquilos, ¿no? Vamos a despertarlo Venga, antes más luchemos más Más usados el de limón Ojo ahí, ¿eh? Toma rayos de gama Este rayo más no ¡Ay, que me ha dado el otro! Toma, barrido de lanza Un a ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene! <risas> ¡Viene! Joder, <viene! risas> que me pilla! ¿Cómo puedo utilizar a estos también? ¡Madre mía la que le hemos dado! ¡Buah! Ya, yeah, subí de nivel El dojalín Vale Venga El sobreestante este Que ya pasamos por aquí Esta de aquí Y que hay Otra mena de esa, ¿no? Bueno, ya la cogimos, la mena Aquí me sale, aquí el de manzana Ok Venga, vamos a eh. ver No sé si durará mucho la demo La verdad que me está encantando, eh También os lo digo, chavales Llevamos ya una horita larga La verdad que sí que me está gustando Vale A ver si me pierdo o algo A ver, creo que me he perdido, ¿no? Era aquí, tío, no me ha pasado. Era aquí. <ríe> me he pasado, creo es que tengo que dar la vuelta. Buah, pero tela. <ríe> sí, sí. Esto ya lo vimos, ¿no? Vamos <ríe> a ver aquí qué hay. Ya que estamos, no hay nada. No hay nada. Qué raro, no hay de nada. Bueno, al menos vemos el mundito de aquí. mirar la luna ahí, o lo que sea eso. pinta a ser otro planeta. Ahí los pájaros volando. Y ahí hay otro, ¿eh? Otro, otra esfera. Un par de lunas por aquí cerca. Esto es un, un mundo extraterrestre, parece. Aunque parecido a la Tierra, pero con esas lunas no creo yo que, que estemos en la Tierra. Venga, vamos para allá que no hemos pasado, chavales. Bueno, no mirar el mapa. Venga, vamos Mariposilla Tomatillo Vale He pasado, pero vamos Un montón Venga, vamos a ver Energía astral Ahí no han hablado de ella Esclavo para extraerla de, de Dana Dana será algún tipo de mina o algo Venga, vamos a ver Estoy perdido Otra vez Para allá, las planadas de... Ah, vale, donde no dejaba el otro, sí, sí Y ha vuelto a aparecer esto mucho la pinta de que sí Sí Cuando sale y entra Vuelven a aparecerlo Vale, esto lo vamos Cogemos esto de aquí otra vez El de piña, muy rico Cuidado que viene Cuidado <ríe> <Mira> que viene <ríe> Ya se han quedado atrás Ah, ahora sí me deja entrar, ¿no? Qué gracioso Vale, vale Antes no, ahora sí Tu cumple el 25 de agosto Genial, Manolo Felicitaremos No, para, no esperarás que te regale un skin, ti, ¿no? Your <ríe> Mira que chiquieso, Manolo que No tengo pago a ver, que son... Vale, destello y lo quiebro. Mientras entretengo a la otra. Que viene. Toma, te reviento ahí. Que viene. Toma, ha reventado. We managed to pull through. Vale, me gusta, ¿eh? Me queda un poquillo. Juego que es el que tenemos que derrotar. Madre mía, qué mala bestia. Con ese, tenemos que librar esa cosa, ¿no? Nada más. Vale, se me cree que era un cofre. El de uva, vale. No sé cómo andaremos de vida, ¿eh? También os lo digo Curarnos, ¿eh? A ver... Recuperación... Todos los pejes... Venga... Vale... Venga, vamos por ahí, chavales... una especie de mantis... Vamos a ver... Ok, eh, a mí Un saludo, gracias por quedarte Voy a dejar de este Tiene mala pinta, eh Hay que curar ahí Me está yendo la olla Buah, este es un jefe que no vea, eh Viene, que viene Viene no, revelación no Cura Cura Cura al lado Ahí Vale Ahí me ha dado también Así si voy a tener que estar todo el rato curando ahora Ojo, ojo, ojo Si le puedo dar aquí Con este, con el rayo magna este Cura a mí mismo ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Dios, la que me ha dado, tío! ¡Un la Malti, eh! ¡Viene, viene, viene! ¡Me ha impactado a Pozo! ¡Oh, me oh, nos mata, tío! ¡El deje de manzana, pero... ...un poco te creas que cura mucho! Ha salvado y al lado venga, vamos a poner tío así si le subimos el... Ahí 25 golpes, ojo que viene toma, toma, está aquí no Escarlata. tiene no toma ojo, ojo que me da ojo Salta, salta amiga No revienta no revienta Siento curar Ahí viene Utilizar esto un poco Ahí, dale caña No me deja Bueno, golpe ¿Cómo ahí? ¿Cómo está Boyan? Yo qué sé, ¿cómo está Boyan? No tengo ni idea. ¿A dónde esta, No están a buscarlo. A ver, a ver, a ver, a ver, que estoy un poco incapacitado. Ahora 800, cura Ringwe. -well. Cura, sí. cura. Oh, ¿Cómo viene? Como pega este, no? Dale ahí. Vispa, ahí, ahí. ¿Cómo me salió a ¿Pero esto qué es? Disparita, y... lo aquí. Es una mantis, sí, sí, es una mantis. Tengo que curarme, tengo que Me atacan la bizpa, chavales. Vamos a dejar de naranja. Que viene, que viene, que viene, que viene. Me revienta. punto de atacar dice Me matan, otra vez Una ráfaga ahí Venga la vista, eh Donde queda poco la manti, venga Curando ahí todo lo que puedo Venga sí, Me tiene frita la... Eh, eh, que viene, que viene Mandillo, mandillo que no va la visita Quiero como cambiar de objetivo, tío Voy a tocarle a la... A la manti, no a este No, estoy aquí a la de la manti, me va niña la manti y mí Le tía poco ya, ¿eh? Me manillón en el aire y todo, ¿eh? Toma, pedazo Toma esta Toma este Toma esta Y esta ahí defendiendo Ya que nos mata que Nos mata que Nos mata que estamos ahí caídos en combate Venga voy a sacar esa Al fin, al fin Ahí vamos, ahí vamos Aquí dos carlatas, este es muy bueno, eh no está muerta ya, ¿eh? curar Está reventando. <risas> que me revienta. Que me revienta. Me reviento yo. Toma ahí. y hará un golpe fi final ahí. Toma. Mantija a Ya, yeah, menudo va, ¿eh? Está guapo. Está tomolón. Genial, la demo, ¿eh? El juego me gusta, me gusta Mira Es más ya no hemos hecho cargo de los zugles ¿Qué? ¿Será una broma? Su fiereza de saliente incluso a los guardias de la ciudad Una reacción lógica para cualquier persona con dos dedos de frente ¿Eh? ¿Crees que no tengo dos dedos de frente? Claro que sí Si crees que hay enfrentarte a un cigle gigantesco Nada más llegar a una ciudad es tener dos dedos de frente Oye, ¿y tú qué? Solo me has echado un cable porque no tenía ganas de dormir a la intemperie Esto, Eso no tiene nada que ver con... Esto, perdón por interrumpir Solo quiero decir que ahora os creo Está claro que he subestimado vuestra fuerza No lo agradezca Con una cama en condiciones y buena comida estaremos en paz Creo que no me habíamos dicho nada de comida ¿Qué has dicho? Nada, no me hagas caso por fin vamos a reabrir las puertas Permitid que os dé la bienvenida a Bitsing Espero que la ciudad sea de vuestro agrado Hacia ti, ahora tengo mucha expectativa Bueno, allá vamos Tachanos los huevos y también los huevecitos ¿Por qué luchas? ¿Eh? Os pregunto yo Sí, Renana y tú Daniano. No es modo. imposible. Esto es el final de la de demo ya. No un Daniano llevando una rena rena Renana. Rena. Los hombres son un poquillo raros, pero bueno. Ok, lo gráfico me gusta, ¿eh? Las espada de fuego. Otra cosa más que no tengo. Mire, no esta no es. Eh, Darse en el personaje. Hombre, inmune al dolor tú, y una ¿tú mujer que le inflige el tacto. ¿Crees una maldición tienen. Estos están tejados, soldado. ¿Qué dice? Quiero luchar. Y viste aparear la libertad! Vamos con esto. Deshacen, ¡Oh, oh, este no de dacha, eh. Morir, la eh! No. Ojalá no nos hubiéramos conocido. No Por lo menos no me sentiría así. Aris se lamenta un poco. Debo dar las gracias a todos, incluido no, Sobre you, todo Alfen. a ti, Alfen. El Alfen es el del padachín, el que no nos hemos cogido al principio. Porque es el personaje principal. Y hasta aquí la demo. Muy guapa, eh, el Teo haréis Me ha gustado bastante. Thank you for playing. De nada, of course. Muy bien, eh. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, chicos y chicas Espero que os haya gustado Que la apoyéis ahí con vuestro like Si os ha molado Vale, y dejéis comentarios a ver qué tal A ver quién se lo compra y a ver quién no Yo me lo compraría, eh, está muy bien A mí me ha encantado el juego Está muy chulo, Esto de Bandai últimamente Hacen bastantes juegos de rol y está bastante bien Venga, un saludito para todos Peñita, cuidarse mucho Chao, chao